Hola, vamos a explicar en este vídeo el proceso completo de creación de un programa con el editor Python versión 3. Lo primero que hay que hacer es importar todas las funciones de la librería de microbit. También vamos a importar la librería random. Ahora vamos a crear la variable número y le damos el valor inicial 0. Mediante la declaración wildtree creamos un bucle infinito. Fijaros cómo la siguiente línea se desplaza hacia la derecha. Esto se conoce como indentación. A la variable número le asignamos un número aleatorio entero comprendido entre 0 y 9, ambos incluidos. Utilizamos la función mostrar en pantalla con los siguientes argumentos. Mostrar variable número. Esperar mil milisegundos y limpiar pantalla. Con el operador Almohadilla escribimos el comentario fin. Recordar que los comentarios no afectan al programa. Ahora Guardamos el proyecto en nuestro ordenador. Para cargar nuestro programa en la placa MicroBit, nos vamos a la carpeta descargas, seleccionamos el fichero y lo arrastramos hasta la unidad MicroBit. Durante el proceso de carga, un led naranja de la placa microbit estará parpadeando. Ahora en la ventana auxiliar podéis ver a nuestra robot Seni mostrándonos el resultado de nuestro programa. Un saludo y espero que os haya gustado el vídeo.